de hoy. Vamos a arrancar hablando de una cirugía muy poco frecuente uh -huh. que se ha realizado en nuestra provincia, un retrasplante cardíaco, ¿Todos los detalles con ellos? Dale, los presentamos. Vamos. Estamos con Claudio y Pablo Burgos. Ellos son cirujanos cardiovascular. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. Buenas tardes. ¿Cómo estás Buenas tardes, Daniela. Buenas tardes. Marisol. Bueno, gracias. Un, un placer tenerlos. Eh, para arrancar gracias. hablando de esto, ¿no? De esta cirugía que nos explicaban anteriormente. Es poco frecuente. Eh, bueno, si pueden desde el inicio ir enseñándonos porque poco conocimiento tenemos al respecto. Bueno, el, el caso es un caso muy especial. Lo trasplantamos la primera vez cuando tenía tres añitos. Un chico que fue derivado del hospital Noti por una insuficiencia cardíaca terminal. Y bueno, afortunadamente conseguimos un donante compatible físicamente y genéticamente con él. Se trasplantó y funcionó muy bien durante 13 años. Y bueno, finalmente hizo una un rechazo vascular crónico, que es una cosa subclínica que va generándose en el tiempo, y terminó perdiendo el implante o, o generando un daño al corazón trasplantado, que eh, obligó a hacer un planteo de retrasplante, o sea, uh -huh. volver a trasplantar el corazón ya trasplantado. Uh -huh. Cosa que se efectuó en la madrugada del sábado hacia el domingo, y bueno, empezamos la cirugía alrededor de las 2 de la mañana con donante de Rosario, ...y transportamos el órgano y lo implantamos... ...terminamos, bueno, el, el domingo bastante tarde... <ríe> ...pero bueno, todo anduvo muy bien desde el punto de vista técnico... ...y obviamente es un paciente que reviste muchísimas... Eh, ...cuidado debido a que él tiene una sensibilización... Eh, ...antigénica con el corazón eh, implantado anteriormente lo cual necesita un tratamiento inmunológico especial a través de plasmaféresis, se llama. Uh -huh, o sea, uh -huh. le sacamos los anticuerpos preformados antidonante que tiene para permitir que el nuevo corazón eh, sobreviva en ese cuerpo. Uh -huh. Esto no pasa, solamente, o sea, no pasa siempre con todas las personas que fueron trasplantadas de corazón. Deben ser casos muy particulares, ¿o no? Exactamente. El, el no número es que de retrasplantes es muy bajo, uh -huh. Y afortunadamente, y bueno, en este caso particular, este, bueno, con, es el tercero que hacemos en el hospital. El tercero con, en Mendoza. En Mendoza, exactamente, uh -huh. sí. Bien. Y con éxito, así que bueno, estamos muy contentos con su evolución. Uh -huh. Bueno, la, la primera eh, cuestión que, que empieza a quedarnos claras es que el rechazo puede ser inmediato a un órgano trasplantado o como ha ocurrido en este caso, por decirlo llanamente, de manera paulatina. Eh, ¿Es eh, la única causa por la que se debe retrasplantar o pueden haber otros motivos además del rechazo? En general, en general el deterioro del corazón se debe siempre a una causa inmunológica, salvo que haya un problema técnico o un problema inicial, que, haya, que el corazón no haya arrancado bien, entonces uno lo pone en asistencia mecánica mientras aparece otro, pero eso es en, en la fase inicial. Una vez que ya pasaron algunos años, en general la causa fundamental y necesaria por la cual se llega a la necesidad de un trasplante nuevo... Es el rechazo vascular crónico, que es, uh -huh. o celular crónico, que es la otra variedad de rechazo. Claro. ¿Cómo es trabajar juntos, padre e hijo, en un quirófano? Pablo, me imagino que, bueno, también Martín, son tus dos hijos que sí. hacen un equipo muy bueno, la verdad. Uh -huh. ¿Cómo es? ¿Aprendés de tu papá? No, no, sí. ¿Hacés esto por tu papá? 100% no. Él, él no quería que yo sea médico porque, bueno, lo que lleva alrededor es un sacrificio bastante grande. Mi hermano no pudo venir, pero bueno, queríamos que venga, pero uh -huh. no ha podido venir, pero eh, fue vocación, más que nada, o sea, eh, terminé eligiendo la medicina porque es lo que más me gustaba y no me arrepiento en lo más mínimo, es lo, o sea, el quirófano de a poco, al principio es medio tedioso porque tenés que estar, mirar, aprender, pero a la larga cuando ya empezás a operar vos, uh -huh. uno mismo, es espectacular, uh -huh. es apasionante y bueno, te da... Mucho, muchas alegrías Y o sea, a veces alguna tristeza. Claro, bueno, eso quería ir también ¿Y qué es lo más sacrificante que hace que uno no le pueda decir a un hijo No te metas acá? Las ¿Qué? vacaciones que hemos pasado que se va, se va o sea Yo tenía, no sé, 5 o 6 años Y de repente llegábamos a una vacación Y en el minuto que pisábamos Se tenía que ir porque había un trasplante Y, y, y eso vino ...lo que conlleva la responsabilidad que tiene manejar un, un sí. servicio con trasplante... ...que te a la llamar en cualquier momento. Tener en las manos la vida de alguien sí. que me imagino les debe estar pasando con este chico ahora... ...esperar su evolución cada día, cada hora, ¿no? Exacto, ¿No? sí. Bueno, evidentemente es una gran responsabilidad... Este, ...y llevar a, a todo un equipo a poder hacer trasplantes es un trabajo muy importante... Eh, muy necesario que todo funcione bien, no solamente la parte quirúrgica, sino la parte de pretrasplante, de mantenimiento del receptor hasta que aparece el órgano. Eh, después la gente que está en la fase inicial del posoperatorio y otro equipo que hace después post cardíaco, la parte de relojería, que es el ajuste de toda la inmunosupresión de acuerdo a cada cuerpo. Claro. Porque la medicación... Se adapta y se diseña para que sea eh, justa para el receptor, porque si es mucha dosis puede generar una nefrotoxicidad, o sea, hacer daño a los riñones. Y si es poca dosis, puede generarse un rechazo. Claro, eh, escuchándolos y, y conociendo un poquito más también el detrás de escena de todos los médicos y sobre todo la labor que hacen ustedes, salvar vidas, conseguir un órgano y que ese paciente lo tenga y poder hacerlo, poder hacerlo ustedes. Pero también eh, la parte, digamos, cuando ese paciente no puede vivir... ¿Cómo llevan ese momento ustedes? ¿Cómo se preparan? ¿Cómo es el momento de enfrentarlo con la familia? Porque ponen todo de ustedes y debe ser bastante bastante fuerte y estaría bueno que, que cuenten ¿no? esa parte también. No, bueno, eh, todo el mundo sabe, o sea, los pacientes cuando vienen saben que está presente el riesgo. Uh -huh. Nosotros hacemos cirugía de corazón y todo el mundo sabe que ese riesgo está generalmente. En las cirugías que hacemos día a día el riesgo no es alto. Y, y no enfrentas mucho esta, esta muerte del paciente, pero bueno, a veces sucede y hay que, no es fácil ir y decirle a la familia que el, que el, que el familiar murió, pero bueno, es parte de esto y, y hay que saber enfrentarlo, generalmente aceptan obviamente la tristeza, pero... Claro, ser ah, pero lo tienen, lo tienen presente a la uh -huh. posibilidad. Claro. Entonces, bueno. Hablando de, de la responsabilidad que sienten que tienen y, y considerando los años que llevan en esto, ¿qué les pasa cuando escuchan, por ejemplo, un diputado nacional como Javier Milei diciendo que está a favor de la venta del comercio de órganos? Bueno, creo que eso es un, una barbaridad que, como dijo el presidente del INCUCAI, atrasa. Pues realmente es un trabajo muy importante el que se ha hecho no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Porque si uno piensa, los programas de trasplante existen prácticamente en todos los países del mundo. La muerte cerebral ha sido aceptada como tal y en ningún caso se permite el comercio de órganos. Es una barbaridad. El donante dona por una digamos una sensación o una necesidad de trascender en, en el cuerpo de otra persona... ...la vida de su ser querido... ...y, y eso es muy, muy, este... Eh, ...muy alto en la escala de valores... Uh -huh. ...realmente la gente que dona... ...es, es gente muy especial... ...que hace un, algo muy grande... ...por la entereza o por la durabilidad... ...de la vida en otra persona, ¿no es cierto? Por claro. trascender en otra persona... ...yo creo que esto, este hombre... ...no, no tiene idea de lo que ha dicho... Y bueno, supongo que en algún momento si alguien le explica bien cómo es el tema de los trasplantes Podrá pensar que lo que dijo no es adecuado Quieres ser presidente eh? bueno, no sé si va a llegar, pero bueno Si llega alguien le va a tener que instruir para decir las cosas como son y no como claro. se le ocurre ¿no? ¿Cuántas vidas puede salvar una persona que es donante? Salva hasta siete vidas uh -huh. un donante multiorgánico Porque se trasplanta pulmón Unilateral, son, son dos pulmones, dos pacientes, corazón tres, hígado, páncreas, reno páncreas, intestino, hay córneas. bastantes córneas. Uh -huh. Siete vidas sí. eh, e increíblemente todavía sigue rondando al tema cierto mito, ¿no? Sí. Esto de eh, si tengo un accidente digo que soy donante mm. que me van a dejar morir, ¿no? Sí, eso bueno, eso es lo que piensa a veces la gente, pero es totalmente lo contrario. O sea, una persona que va a ser donante hay que cuidarla, hay que ponerle drogas para mantenerla viva el tiempo suficiente para poder hacer la evaluación de órganos. O sea, eh, es al revés. Y, y una, una muerte cerebral es completamente irreversible. Y eso, bueno, hay gente que piensa que, bueno, por ahí los milagros, pero bueno, cuando hay muerte cerebral es irreversible porque... ¿Qué, ¿Qué pasa cuando hay muerte cerebral? Y sumo ahora lo que está pasando ahora bueno con el cantante Nova, un cantante muy joven que falleció. Se decía que cuando una persona tiene muerte cerebral, los órganos tienen muy poco tiempo para poder ser trasplantados, donados. No sé muy bien cómo usar los términos, pero es más o menos así. Exactamente. El, el donante cuando entra en muerte cerebral pierde todos los sistemas de regulación interna lo cual hace que empiecen a tener una diuresis insípida, se llama o diabetes insípida, que empieza a largar líquido, entonces hay que reponer el volumen, los electrolitos y un montón de cosas, hormona antidiurética, para poder mantener eh, los órganos viables. Uh -huh. eh, eso tiene un costo horario importante, por eso es cuando se produce la muerte cerebral, que se determina por numerosos métodos, eh, potenciales evocados, electroencefalograma, etc., este, cuando está todo plano y no hay ninguna actividad neuronal, entonces ahí el paciente entra en muerte cerebral declarada, certificada por el terapista y certificada por el director médico de la institución. Y eh, si ha sido un accidente, por un juez de turno uh -huh. tiene que dar la, la firma en conformidad de su situación. Recién ahí empieza el proceso de distribución de órganos. Y eso es, hay que hacerlo relativamente rápido porque el paciente pierde temperatura, pierde electrolitos, empieza a hacer todo un desbalance. Este, importante Y eso cuesta horas este, recuperarlo para poder dar tiempo a los equipos que se claro. presenten en la zona de ablación. Okay. Eh, yo creo que es súper importante. Por ejemplo, el caso Cerati, que estuvo cuatro años en coma, pero no tenía muerte cerebral. Claro. Uh -huh, Él claro. regulaba muchas cosas, como todo el mecanismo eh, automático del cuerpo, y no era, nunca fue donante. Eh, no porque no quiso, sino porque su condición clínico-médica o clínico-neurológica no daba para que sea donante. Uh -huh. Lo escucho, doctor, hablar con la premura con la que deben manejarse para que todo salga bien, uh -huh. para que todo cuadre. Y, y me pregunto cómo, cómo los toca, por ejemplo, el conflicto que hay con los anestesistas en nuestra provincia. Porque, digo, están en una mesa de diálogo y todo, pero salió una ley de emergencia. Aquellos convocados que no asistan pueden eh, tener suspendidas sus matrículas. Y eso pega en el sector privado también, si ocurre. Yo creo que sí. Bueno, es un tema que lo tiene que resolver el gobierno. Acá es un problema que se ha generado, bueno, probablemente por, <coughs> este, no sé situaciones desmedidas de alguna de las partes y bueno, ha generado este conflicto que bueno, evidentemente debería haberse solucionado en una mesa de diálogo y no llegar a esta situación, pero bueno no, no puedo entender bien los mecanismos de conflicto que hay a nivel hospitales públicos con, el, con claro, los anestesistas. Claro, Yo más bien sea, me preguntaba si tema... temían que esto, digamos, claro, tocara eh, por a Por lo menos privado. en la parte privada las cosas están funcionando, ahora si suspenden matrículas a muchos anestesistas, bueno, no, uh -huh. va a sí, haber puede, el problema puede, obviamente. ¿no? Uh -huh. Yo voy a ir un poquito al pasado ahora porque me imagino sí. que, bueno, la cantidad de operaciones que deben tener entre los dos, bueno, sobre todo vos, Claudio, cada una debes acordarte, deben acordarse de esa persona, pero capaz que hay operaciones que marcan la historia. ¿Fue uh -huh. el caso de Sandro para vos? Ah, sí, claro. ¿Sí? Fue un, un caso enorme para uh -huh. nosotros. Uh -huh. eh, él, bueno, se trasplantó el... Noviembre del 2009. Uh -huh. Lo que fue el italiano en ese momento, sí, creo que era. Teníamos 20 carros de Tremendo, exteriores se pasar. en la puerta del sí, hospital. Sí, sí. Y sí, bueno, él vivió 44 días después del trasplante, bastante bien. Pero bueno, él tenía colonizado los senos paranasales con un germen de la guerra de Irak, que se llama Irakibacter. Uh -huh. O Acinetobacter baumani, el nombre microbiológico del germen. Y. Hizo un rechazo pulmonar y necesitó un aumento de las drogas inmunosupresoras, lo cual le generó un, una mutación del germen en, en multiresistente y bueno, terminó después con, falleciendo por una causa infectológica uh -huh. y no por una no, causa... por lo, no por lo que habían hecho ustedes. Claro, exactamente, uh -huh. sí. Murió una hemorragia digestiva y unas cosas malas. Uh -huh. Pero bueno, hicimos lo posible por darle la oportunidad de vivir él quería eso, él sabía que era un trasplante de alto riesgo porque tenía un, un deterioro físico importante, pero él consideró que era la única alternativa para seguir viviendo que él podía enfrentar. Uh -huh. y, y, y cuando él decide esa operación y determina que sea eh, con usted y su equipo médico, ¿cuál fue la sensación? Porque, digo, fue... si hablamos de responsabilidad de todo eso, debe haber sido... Fue bastante wow. complicado el tema porque... Primero, el que me mandó la historia clínica es un amigo mío que me mandó una historia clínica con siglas. Decía RS y yo la verdad no sabía que, que se debía a Roberto Sánchez. Sánchez. O podía ser cualquier claro, persona sí. que se llamara Ricardo no sé Saez. Claro, ¿no es claro. cierto? No, no, la verdad que no, no lo podía imaginar. Y me decía, me llamaba toda la semana, me dice, ¿me viste, ¿Me viste esa historia clínica? Era, parecía la guía de Nueva York, una cosa así, pues yo había internado un año. Y... Ay, usted decía, con todo lo que tengo, qué claro, y era Ni que fuera quien. Como a mediados de febrero ya, tantas veces que me llamó, le digo, bueno, me parece que es candidato a trasplante, pero es un paciente complejo, le digo, de alto riesgo. Ah, qué bueno, me dice, bueno, ya te voy a decir quién es pasó unos 15, 20 días más y me cae un formulario donde se indica que estaba inscripto Roberto Sánchez en el Hospital Italiano Mendoza. Y bueno, ahí le digo, ¿quién es Roberto Sánchez? Me dice, es Sandro. Ah, mm -hmm. casi me lo como crudo. Pero bueno. este, desde ese momento que se inscribió el 16 de marzo del 2009, recién recibió los órganos el 20 de noviembre del mismo año. Entre medio tuvo una cirugía intestinal importante, pues se perforó el intestino, la vejiga, hizo un montón de cosas, bajó 14 kilos más de lo que yo ya lo había visto. Bueno, o sea que llegó bastante... Situación compleja. Bastante complicadito al, al momento de su trasplante. Pero bueno. ¿Qué, qué difícil que debe ser en ese momento en donde esperan que llegue el órgano para esa persona, paciente de ustedes, y pueden demorar años o no en, en que llegue. Y hay mortalidad en lista sí. de espera. Eso Ajá, es una sí, realidad. Hay sí, gente que... Bueno, el caso Justina, uh -huh, esa sí, niñita, sí. eh, no llegó y, bueno, lamentablemente falleció en la espera. Pero, bueno, eso no lo podemos manejar nosotros. Yo siempre le digo a los que esperan órganos que su donante está caminando. <risa> la, <risa> todavía. La, lo, está muy en calladito momento, Pablo, pasar, que sí. podría contarnos eh, ¿qué, qué es de lo que ha pasado con tu papá. ¿No crees que te pase y qué sí te gustaría transitar también a vos? No, bueno, yo ya, ya estoy metido, ya estoy transitando su camino y bueno, de a poco eh, lo que sí me gustaría es llegar al nivel quirúrgico que tiene él. Y, bueno, por el momento vamos bien, pero falta. falta <risa> Horas. Poco, <¿sí? risa> es tiempo esto, es experiencia y mientras más experiencia, más confianza y bueno, todo eso se, se plasma en la cirugía. Uh -huh. ¿sí? eh, por ahí... Lo que también, lo que me siento un poco distin distinto a él es que tengo el apoyo de mi hermano, el cual eh, siempre estamos, que podemos repartirnos un poco el trabajo, cosa uh -huh. que él no pudo. Las cargas, las decisiones. <risa> Entonces, un poquito más liviano va claro. a ser que, que eso, bueno, también está bueno para... Es que son un montón de horas que pasan adentro el quirófano, que pierden tiempo bueno, vos Pablo fuiste papá tenés dos hijas muy chiquitas sí, sí. que perdés momentos de compartir con los chicos y que dejan todo ahí, eso debe uh -huh. ser eh, también debe tener su lado no tan lindo pero bueno, cuando ven el resultado de lo que hicieron, me imagino que ahí dicen vale la pena, por ahí no, estos horas de sacrificio ahora yo les pregunto, si no hubieran sido médicos ¿qué les hubiera gustado ser? decir, mira si hubiera sido otra Pablo. cosa. A ver, ah, la eh. verdad que no se me ocurre. En, ¿No? un momento, en un momento me gustaban las matemáticas, pero después se me fue. Eh, nada, no Esto. sé. Me gustan mucho los deportes. Por ahí, viste. Jugador. A haber fútbol. elegido algo. Sí, no sé. No sé, la verdad que. Mm. Iba, quería, iba quería hacer para hacer ese y va todo parecido. Y no, todavía ¿Ah, sí? Ajá. Era ah, mi, segunda, eh, mi segunda opción. Pero bueno, muy lejana a la primera. Bueno, pero, pero eso digo, se puede hacer, ¿no? ¿sí? ¿sí? claro, No, se puede. bueno, ya, ya no. deseo de eh, <risa> ya bueno, debería... Recién hablaban de la, de la tremenda responsabilidad de haber tenido la vida de, de Sandro en sus manos y demás. Eh, ¿Cómo califican el sistema sanitario de Mendoza del 1 al 10? Eh, ¿Creen que, que todavía puede mejorar? Eh, ¿Qué dicen respecto ¿De lo privado o de lo público? Eh, vamos a, a lo privado, que usted está involucrado, claro. entonces le voy a pedir autoevaluación. Está bien. Hay especialidades muy buenas en Mendoza. Eh, hay muchas especialidades donde uno, no necesita uno ir a otros lados. Y eso está bueno. Y hay otras que probablemente falte un poco, pero en general la medicina de la Argentina es muy buena uh -huh. con respecto a otros países latinoamericanos y tiene mucha, digamos, la gente que trabaja en medicina está muy conectada con los avances del mundo, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, y hay muchos centros importantes y creo que, que a pesar de, de la crisis global a la que estamos transitando, eh, todavía la, la medicina... Sobrevive a los embates de la uh -huh. de los conflictos económicos que está viviendo el país. Y, y del 1 al 10 para los dos, eh, la salud pública de Mendoza, ¿Qué pasa? calificación. Bueno, yo no estoy en salud pública. Pero, no, no, pero... Este, pero puedo pero, decirte, pero... por lo que yo trabajé de varios años en un hospital público y bueno, yo creo que le falta algunas cosas, pero bueno, demasiadas cosas hacen para el volumen impresionante de gente que los usa. Póngale uh -huh. nota, doctor. Ah, ¿Cómo ¿Cómo la evaluación, del no 1 al 10. Un 7. Un 7. Ahí, aprobando ahí, a a ver, no, no. no, yo creo que tiene, o sea, el poder disponer de una, de una respuesta, por ejemplo el hospital central tiene buena respuesta a guardia, tiene una guardia nueva, eh, los médicos están bastante bien formados, uh -huh. por lo cual yo creo que para ser pública está más que aprobado. Y... ¿Tipo y... 8? Sí. tengo amigos. Siempre hay cosas que se pueden hacer para mejorar. Eso está sí. muy bien. Sí, Evidentemente sí, no. está bien y no es fácil para el gobierno mantener toda la estructura pública al día en todas las especialidades. Uh -huh. Bastante bien lo que vienen haciendo, yo creo. Para la situación que, en la que vivimos. Siempre estamos relativos. ¿A dónde aros, estamos parados? ¿cierto? Claro. Si no tuviera, <risa> Una economía súper este, positiva, estaríamos con muchos mayores recursos en muchas cosas que hoy pueden faltar. Yo, yo me voy a ir mucho, me voy a ir dos años atrás más o menos en la pandemia, recuerdo el desafortunado comentario del presidente cuando dijo que el personal de salud se había relajado, que ¿con qué nos quedamos con eso? ¿salió a pedir disculpas? ¿ustedes cómo quedaron? porque la verdad que si hablamos de personal de salud en la pandemia sí. es para hacerle un homenaje Sacar a todos, el sacarse sombrero. el sombrero porque sí. la verdad que dejaron todo la verdad es que bueno. todos, todos, todos los hospitales trabajamos sí. durísimo y ahí hubo muchísima relación hospital público privado este, el Ministerio de Salud estábamos en contacto permanente de, de, diciendo el número de camas que teníamos disponibles, los respiradores de un centro del otro. Cuando un paciente se descompensaba y no había respirador acá, lo pasábamos para allá. O sea, se trabajó realmente muy bien. Y quiero destacar que la, que la cuarentena que tuvo Mendoza fue la mejor de todo el país. O sea, la menor, la sí. que fue más... Ah, este, se fue flexibilizando Más antes. flexibilizada uh -huh. y más... Este, lógica, digamos, uh -huh. comparado con otros lugares. Ahora qué increíble, ¿no? Porque el COVID, eh, este, tenemos acá eh, sentado a, a, al cirujano cardiovascular, a uno de los más reconocidos del país y también del mundo y, y vino una enfermedad y nos desequilibró a todos, ¿no? Ay, ¿No? Sí. Es como Eso habla de, de la debilidad de la raza humana. Sí, no, qué increíble, es como sí. que nos y bueno, desestabilizó, del el mejor al peor de arriba abajo. Son tremendos los gérmenes. ¿no? ¿Sí? Tienen su su trabajito oscuro, ¿no? Sí, gracias a la tecnología duró menos de lo que dura cualquier otra pandemia. Claro, ¿no? claro, sí, claro. Muchos decían, no, que la vacuna, que la han sacado muy pronto, que no tiene trials, que, no, que la saquen... O sea, la vacuna es lo que ha frenado esto sí, a, sí, en, sí. en un tiempo sí, menor. Sí, sí, sí. Porque... Y, y hablando de avances, les pregunto a los dos, ¿con cuál sueñan en lo que respecta a, a la especialidad de ustedes avances en cuanto a nuestra especialidad sí, y sí. yo creo que todo va a ir avanzando. Lo que nosotros soñamos es poder que, que, el, o sea, que las entidades que nos, que nos, que nos, o sea, los que nos pagan a nosotros tengan la posibilidad de, de pagar lo que lo que corresponde para poder mejorarnos tecnológicamente. Porque ¿qué pasa? Uno hace una inversión, compra equipos nuevos, eh, Trata de ponerse a la par de los de los países de primer mundo. Uh -huh. Y uno hace esas intervenciones y acá no las reconozcan. O sea, no es no. muy difícil que te claro. las reconozcan claro. monetariamente. Entonces es una inversión difícil de hacer. Eh, eh, pero bueno, yo creo que de a poco puede ir mejorando. Tenemos que mejorar. Hay que ir para, para abajo. No sé si se puede ir mucho más. <risa> y, y desde el punto de vista científico, digo pensar que de la mano de lo artificial eh, a, a algo está bueno, cambiando yo estuve la... ahora en abril en el Congreso Mundial de Trasplantes en Boston sí y bueno, y la cantidad de, de órganos artificiales dedicados, digamos, a la parte cardíaca que se han generado en los últimos años son impresionantes. Ah, mira. Hay marcas, modelos, formas wow. distintas. ¿sí? Yo <risa> lo que, pasa una es una que telofa, ¿eh? sí, Pero... son todos todos son como puente al trasplante, nada es definitivo salvo que vos tengas una enfermedad que sea intratable o incurable y se hace una contraindicación formal al trasplante. Claro. Entonces ahí te ponen lo que se llama terapia de destino, te ponen un corazón artificial. Hasta que Dios hasta diga. Hasta que aparezca uno y... No, no, no, no, no porque no se es... puede recibir. Ah, no ah, no claro, puede claro. recibir trasplantes por distintas razones. Ah, okay. Hay contraindicaciones uh -huh. al trasplante de enfermedades que, digamos, no evitarían que vos seas medicado para Bien, evitar el perfecto. rechazo. Entonces uh -huh. el órgano va a una persona que lo pueda usar y vos que no lo vas a poder usar, pues lo vas a destruir o tu enfermedad no va a permitir una inmunosupresión, te ponen un corazón artificial como terapia de destino. Pero, pero en ese congreso, que, que se habló? ¿Estamos re lejos de eso? No, no, bueno, es todo económico, valen fortunas esos equipos. Es que, este, sí. Probablemente con el tiempo sean alcanzables. Por ahora están en una fase donde nosotros no podemos acceder con, con los sistemas de financiación de salud que tenemos en nuestro país. Bien. Bien. Mm. Sin bueno, embargo, tenemos un corazón tratar. artificial. <risa> sí. Un poquito viejo, pero antes. <risa> claro. Bueno, tenemos yeah. eh, un corazón Toratec neumático biventricular para corpóreo. Mm, Uy, qué difícil, equipo. Claudio, todo lo que acabas de sí. decir. <risa> bueno, con ese de, hemos salvado varias vidas, pero siempre como buen. puente al trasplante, claro, nunca claro como bien. terapia de uh -huh. destino. Bueno, bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido a compartir con nosotras eh, la experiencia, el conocimiento, también las opiniones respecto de Nos lo encantó. que muchos esperamos, ¿no? Una Argentina que evolucione de otra manera, mm. que pueda salir de la crisis eterna para Exacto. para lo mejor sea, uh -huh. sí, para todos. Gracias, no, no, no, no, todo, gracias. gracias mucho gusto. Bueno, padre e hijo. Sí, el el audio, noto, hermosa, muy bonita, hermosa, uh -huh. eh, superproducción de Daniela Gutiérrez. Muchísimas gracias, eh, gracias. Entonces al doctor Claudio Burgos a Pablo, eh, su hijo también doctor que bueno, conforman este equipo que que da orgullo a Mendoza.